Vamos a hablar de los procesos de liberación del neurotransmisor. ¿Listo? ¿Cómo se libera el neurotransmisor? Que es una de las cosas más importantes en la neurotransmisión. Para que se libere el neurotransmisor, deben ocurrir una cadena de eventos a nivel de milisegundos. Eso es algo rapidísimo. Sí, es 10, 20 milisegundos. Esos eventos siempre, siempre van a iniciar con un potencial de acción. Sí, o sea, ya en este, ¿Cuál es el estado inicial? El estado inicial es un botón sináptico con eh, vesículas llenas de neurotransmisor. Todas las vesículas van a tener la misma cantidad de neurotransmisores. Con eso siempre se va a liberar la misma cantidad de neurotransmisor. Eso se le llama como el quantum del neurotransmisor. ¿Sí? Cuando vimos neurofisiología, habíamos dicho que el potencial de acción solamente servía para la liberación de neurotransmisores, de neurotransmisores, y es esto. ¿Qué es lo que hace un potencial de acción? Recuerden que es una despolarización. Despolariza la membrana presináptica, ¿no? El botón del botón terminal. Al generar esa despolarización, pues hay unos canales dependientes de voltaje de calcio. Y esos canales dependientes de voltaje se van a abrir sí o sí, inmediatamente. Recuerden que esa es la característica de los potenciales de los canales dependientes de voltaje, que se abren sí o sí cuando llega, el eh, cuando se cuando hay un cambio en el voltaje de la membrana. Entonces aquí se despolariza, se abren los canales de calcio, por lo tanto, fuera de la neurona, ya hemos dicho que siempre va a haber mucho calcio, porque el calcio tiene que estar fuera, no puede estar dentro. ¿sí? Porque es tóxico. Eh, neurotóxico es el calcio. Entonces, el calcio va a ingresar, y cuando ingresa el calcio, el botón sináptico, se va a unir con otras, por ejemplo, con la mitocondria y con otras moléculas, ¿sí? principalmente con la mitocondria, generando una cascada de procesos que van a terminar en la liberación del neurotransmisor. ¿sí? Esta cascada de eventos conllevan, entonces, entra el calcio, ¿sí? en, la, en la mitocondria se une con la calmodulina, la calmodulina, hace que se vayan comenzando como una cascada de dominó, como cuando se, una, se, se, se empuja una, una fichita de dominó así, es por lo que se llama una cascada de eventos moleculares. Entonces, en el, el calcio, eh, eso termina en que se, las vesículas se movilicen a través, a través de unas, de unas eh, moléculas llamadas las SNARs, ¿sí? Esas SNARs empujan la, las vesículas, las van como en unos carriles de, de filamentos de actina, hasta, lo, hasta que las llevan a un puerto de liberación, así se llama, el puerto de liberación, en el botón sináptico. Y cuando llegan al puerto de liberación, va a llegar una de estas snars que es como una agujita, y pincha la vesícula y la revienta. Y la vesícula, cuando se revienta, se funde con la, con la, con la membrana eh, del, del, del celular del botón sináptico, como los dos son lípidos, se funden. Se funden y permiten que salga el neurotransmisor, que se libere, que se exos, que haya exocitosis, le llaman. ¿sí? Y el neurotransmisor aquí ya queda expuesto en el espacio sináptico. ¿Sí? Así sucede la liberación. Aquí pueden suceder muchos, varios procesos que eviten la liberación. Por ejemplo, si se bloquea el potencial, el, el potencial de acción, no va a haber liberación del neurotransmisor. Si se elimina el calcio fuera de la neurona, no va a haber neurotransmisor. Si se bloquean los receptores, de cal los canales de calcio, no va a haber neurotransmisión. ¿Sí? Si se bloquean las SNARS y todas estas moléculas, no va a haber neurotransmisión. Si se evita que se pinche, o sea, no sea se, se bloquea la exocitosis, no va a haber neurotransmisión. Múltiples drogas, venenos, toxinas, etcétera, pueden llegar a alterar esos procesos generando pues cambios en el comportamiento grande siendo venenos o moléculas o drogas neurotóxicas neurotoxinas bien alguna pregunta sobre la liberación algún comentario sobre estos procesos de liberación